Aquí el Daniel Pitark y yo Roca Albalat en representación del colectivo Estampa. Hoy eh, presentem una investigación, una recerca artística que se eh, llama Cambres Fosques de la Ideología y que, eh, bueno, ahora el Daniel ens explicará més a fons, pero que ens ha donat la oportunidad de iniciar un diálogo amb Alejandra López, Gabrielidis, aquí le agradezco mucho que, que se haya prestado a, a conversar amb atrás y aquí aquí sentíamos propés para la, las nociones de sus seus textos y la, de las seves teories y i, i re bueno simplemente eh, totalment molt fluid i, i bueno cambres fosques de la ideologia que que que significa aquest concepte tan tan abstracta y de qué va una mica la nuestra recerca. Eh, bueno, entonces comenzaré yo una mica fent una pequeña introducción como al proyecto y después ya ja farem una mica más como el diálogo. La primera cosa a dir es que es un proyecto en curso y que el que siempre presentant aquí es un primer resultado y también esta conversa forma parte del proceso de creación y em me parece muy interesante y estoy muy contents de poder fer esta conversa dins del propio proceso de recerca y investigación. En aquesta diálogo comunicativa, pues el que farem es tractar alguns temes o conceptes que estan relacionats amb aquest projecte. Em estampa una cosa que ens interessa des de fa temps i la que estem treballant és es con tecnologías tecnologies contemporànies i sobretot amb intel·ligència artificial, en, en concret, amb con xarxes neuronals aprenentatja profundes. I ens interessa bastant una mica la conseqüència que tenen o com s'apliquen, diguésem, aquestes tecnologies en el món de la cultura visual contemporània. Ens interessa ens interessa ens interessa ens interessa nos interesa interrogar-los, nos interesa entendre-los, nos interesa utilizarlas, los nos interesa apropiar-los. Aleshores en este proyecto que se llama Cambres Fosques a la Ideología, una cosa que también volíem hacer era introducir una perspectiva histórica dentro eh, la investigación sobre estas tecnologías. horas hemos criado un dispositivo histórico que sería aquest de la Cambra Fosca. Nos interesa aquesta perspectiva histórica porque es produeixen una relación entre pasado y presente que nos parecen semblen Nos enseñan siempre interesante. interessant porque de alguna manera el que és una amiga con atenuar una amiga eh, el brillo de lo nuevo, digamos. es una amiga con que aquesta cosa de lo nuevo, que es una amiga con cegador, al fet de posar una relación con el pasado es una amiga como si fos més fàcil una amiga com veure els contorns de les coses noves i entendre les una amiga més. Y también em se me interesante porque ahora la lo nuevo tiene una consecuencia para lo antiguo, digamos, que también permite ver de nuevo a estas tecnologías antiguas y ne y veure cosas que no hi a avanzar. A las horas, el se interesan al proyecto, pues dispositius diálogo estos dispositivos y una amiga que contaminin entre ellos. Es una cosa que hacer en el proyecto y veo ahora resultats. resultados una amiga, això. Por ejemplo, una cosa es que una cámara fosca es un dispositivo que es muy fàcil de reduir els seus elements mínims només tractaré de una y i d'una pantalla per entendre a ver com funciona cal tenir unas nocions óptica geomètrica però és una cosa senzilla digues d'entendre, entender, para per dir alguna manera i sí que ens agradaria que yo, de alguna manera contaminais el campo de la visió artificial o funcionés com una mena d'emblema del que hem de fer també estas aquestes tecnologies noves com aquesta la visió artificial que es capaços de desmontarla les sus els seus components i entendre una mica el seu funcionament per la producció d'imatges i per la mediació entre imatges. I quan parlem de posar en diàleg o de contaminar i de tecnologia, com ja estem tots d'acord aquí, però de la tecnologia és molt important com en parlem, com en parlem, com la conceptualitzem, és una part que forma part i és una part molt important de la tecnologia. Aleshores dins del projecte també hi ha com tot un campo semántico, per exemple, al voltant de la foscor, que el fet de posar aquests dos dispositius conjunts, on el fa una miqueta com més evident el propi nom de la cambra fosca, fins a la idea de Black box en el camp de la intel·ligència artificial. I de fet, el títol del proyecto es és una referència a un fragment molt conegut de Marx i Engels, a la ideologia alemanya em sembla, que comparen la ideología con una cambra fosca. ¿verdad? es un, como un uso de la tecnología, un uso metafórico de la tecnología. Esto es una mica como el proyecto así, general, intentando resumirlo rápido. El que anima aquí a la exposición es un primer resultado, que es una videoinstalación, y que es una videoinstalación que está más enfocada a la parte de la visión artificial, en este caso. horas el que está aquí abajo, más o menos justo on estem pero una mica de cap allá, al piso de abajo, y la parda y macha del vídeo hasta feta a partir de la extracción de posición de manera automatizada de vídeos. Las horas de manera que queda como una mena de escaleta digital sobre un fondo negro. La a es a la a la extracción de datos automática y un mecanismo de monitorización. Y mientras tanto, o puede haber después si no lo veis ya, al que o al que sea l'espectador espectadora o espectadora, es una veu que vaya a Todas las categorías de persona que una eina de visión artificial te para etiquetar a las personas que veo en la imagen. Y eso sería un amigo como el de del proyecto. Y ahora, pues, comencemos el diálogo, ¿no? Muy bien. yo? Vale. Bueno, pues, buenas tardes a todas y a todos. Mm, yo voy a hablar en castellano porque catalán no lo puedo hablar, aunque lo entienda bien. Eh, y antes que nada, gracias a, a Estampa por la invitación y a Angar también. Eh, a mí el proyecto de Estampa, cuando lo vi la primera vez, me llamó la atención. Una de las primeras cosas que les pregunté fue como esta historia de rescatar cuáles son las continuidades y cuáles son las rupturas entre las distintas formas técnicas que se, que se suceden, porque es verdad que Muchas veces vivimos como, en el ámbito de la tecnología, vivimos siempre a través de los discursos de la innovación, casi como el despotismo de la innovación, ¿no? Siempre lo nuevo. Y me parecía interesante que pusieran en relación un dispositivo tan antiguo como la cámara oscura con la inteligencia artificial. Eh, y estuvimos conversando antes de esta presentación y una de las cosas que se me venía a la cabeza es la manera en la que Willem Flusser diferencia las imágenes tradicionales de las imágenes eh, técnicas, y que justamente él va a, poner, uh, va a poner un poco el foco en que hay todas estas imágenes, tanto las tradicionales como las técnicas, tienen un punto en común y es que eh, esconden algo. En el caso de las imágenes tradicionales parten de lo concreto, del mundo 3D, de, de la volumetría circundante para abstraerlas, Uh, y lo que dice Flusser es que los productores de imágenes al final lo que hacen es tratar de fijar simbólicamente en esas imágenes una visión del mundo ¿no? uh, y lo que podríamos decir una ideología. Y que en el caso de las imágenes técnicas eh, algo ha cambiado. ¿no? Él, él lo pone en términos también muy metafóricos porque lo va mezclando con distintos eh, elementos del cuerpo. Eh, y básicamente una de las cosas que él señala que ha cambiado es que el mundo, o sea, ya no partimos de un mundo concreto, ya partimos de un mundo que está mmm, más bien abstraído, ¿no? contamos con la, la, la, la materia eh, base con la que cuentan los productores de imágenes son uh, bits, son partículas elementales abstraídas, eh, y entonces el proceso no es de abstracción sino que es de concreción frente a un mundo disperso de bits, lo que hacen las imágenes técnicas es concretizar, ¿no? juntar esas, esas partículas eh, a través de un, de un programa, de un programa que, eh, que las, las hace superficies visibles. Eh, y una de las cosas que, que dice ¿no? Flusser, el, el, la, la función crítica para los productores de imágenes, es entonces, ya no se trata solo de mostrar la ideología, sino también demostrar el programa en el sentido de que estas propias imágenes técnicas nos programan también a nosotros en qué medida eh, estas imágenes son operativas no hacen que hagamos cosas de determinada manera uh, y no de otra como pues sin ir más lejos si tienes una opción de, de botón pues like en las redes sociales de alguna forma ya te están programando para que subas contenido que sea validado socialmente no ahí hay un programa uh, de alguna forma que está operando ¿no? y me parecía como interesante esta diferencia pero luego le estábamos dando vueltas y decíamos claro pero eh, porque lo que hacen ustedes en, el, en la pieza es mostrar justamente cómo opera eh, esa inteligencia artificial a la hora de reconocer y de percibir muestran el mecanismo por el cual ella puede reconocer a uh, lo que es una persona no eh, y decíamos que, justamente teniendo que ver con esto de las rupturas y las continuidades, esta idea de generar y mostrar el programa detrás de las imágenes, también tenemos que tener cuidado de no caer en determinismos tecnológicos, ¿no? Porque a veces, cuando solo los productores de imágenes y los artistas mostramos el mecanismo, pareciera que estamos desvelando uh, críticamente todo lo que hay detrás, pero pero es que en realidad el mecanismo eh, siempre es sociotécnico, ¿no? siempre tiene una parte técnica y una parte humana, entonces también la, como que en realidad las do, es, en, en estas imágenes están presentes las dos cosas, y la importancia de, de la ideología en, en el proyecto de ustedes me parecía interesante, ¿no? también esto de, eh, y ya lo dejo ahí por si quieren comentar algo respecto a eso, pero a mí me parece también interesante en este aspecto lo que dice... Judy Wackman, por ejemplo, el programa de las tecnologías digitales, casi de todas, es hacernos el tiempo más eficiente, que las tareas se hagan más rápidas. Pues sin embargo, pareciera que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Es como, en realidad, ese programa, si desvelamos solo la dimensión técnica, hay algo más que está operando, ¿no? Pues está operando la ideología capitalista de la acumulación, del crecimiento infinito, y entonces mientras más tiempo libre tenemos, más lo llenamos. ¿no? Eh, y bueno, no sé eso la, la importancia que te, me, o sea, me quisiera como comentar con ustedes la importancia de, de esta dimensión también de la ideología en relación a la técnica y, y también curiosidad eh, por, qué, por qué se centraron en la idea de persona en, en, el, en la pieza Bueno eh, esta, esta noción de las imágenes operativas ¿no? eh, que que andabas contando, ¿no? tiene mucho que ver con, con, uh, con la imagen, ¿no? con el mundo en el que nosotros nos, uh, trabajamos y en el mundo que nosotros uh, nos, uh, nos expresamos. Entonces, a través de las imágenes, hoy día uh, nos comunicamos, las imágenes ya no sirven solo para representarnos, sino que son, uh, hablan por nosotros y, y son nuestra forma de, de comunicarnos por redes sociales, etc. ...y como tu investigación explica perfectamente... Eh, ...constituye una fuente de extractivismo para eh, hacer eh, estos cuerpos de datos... ...o para hacer estas radiografías que quedan de nosotros en, en los servidores eh, lejanos o cercanos... ...y, y las personas, que, o sea, nosotros también lo que queríamos es que fuera un proyecto encarnado... ...que tuviera su, su parte política... Y las personas pues, sufrimos también las consecuencias, sufrimos uh, las consecuencias de esta, de esta, de esta nueva, uh, de estos cuerpos uh, paralelos. Y entonces to, toda esta parte, um, esta parte de, de, de afectación de estos cuerpos de datos respecto a nuestros cuerpos, no sé cómo los llamas tú, somáticos, o, um, pues nos interesa mucho... ¿Y de qué forma la imagen sirve como de interfaz entre una, un cuerpo y otro? ¿no? Eh... Claro, sí, bueno, ahora ya si me llevas ahí... Eh, eh, claro, ya ahora el tema este de, de la relación, justamente a mí me parece interesante la idea de, de cuerpo de datos, que es una idea que vengo trabajando hace un tiempo, que no sé cómo llamarle, si cuerpo de datos o cuerpo digital, cualquier forma es como medio rara, pero en fin, como para diferenciar es, es, esa dimensión eh, que tienen los datos en, en relación a los, a los cuerpos concretos y, y en relación a cómo este extractivismo de datos está directamente relacionado con la concreción de un cuerpo con, con todo o sea, con cómo le puede justamente afectar uh, a, directamente a, a un cuerpo eh, y creo que, que en ese sentido también es interesante lo, de, lo lo que hayan trabajado con una base de datos que hable de las categorías de persona porque eh, o sea, de alguna manera los datos pareciera que los datos son cosas, que, y, y lo son, ¿no? o sea, son cosas que se pueden vender, que se pueden explotar, que se pueden comercializar, que se pueden minar, o sea, cantidad de cosas que se pueden hacer como con los datos tienen una transacción uh, como en el mercado. ¿no? Eh, y, y para mí es o sea, una de las cuestiones interesantes que nos toca resolver, desafíos propios de es justamente esto que tú mencionabas, ¿no? cómo esa interfaz nos afecta, pero a la vez cómo salirnos de esa afección en la cual no tenemos ningún tipo de agencia, porque esos datos no nos, no nos pertenecen de alguna manera, siendo que nacen de, nos, se nacen de nosotras y eh, que a la vez la manera en la que se los trate, la manera en la que generen potencial cognitivo, porque al fin y al cabo cualquier inteligencia artificial eh, no solo parte de, de la proeza técnica de un ingeniero o de un programador que pueda escribir un código eh, muy increíble, sino que en gran medida parte de, del potencial cognitivo que ya está implícito en, en, en, un, en los datos, ¿no? en nuestros datos. Entonces, bueno, para mí en ese sentido es interesante plantear uh, los datos como cuerpo, uh, porque realmente eso implicaría que empecemos a pensar los datos en relación a, la, a, a las personas y como un elemento social uh, y político al cual hay que atender, al cual hay que producir derechos. ¿no? Y, y me parecía interesante justamente eso de que le hayan elegido persona, por eso les pregunté. Eh, porque cuando desvelamos el mecanismo técnico de las cosas, justamente eh, eso, suel, solemos hablar mucho del código, de liberar el código, de, de, y, y sin duda es algo sumamente necesario, pero me parece también igual de importante, y no sé si lo estamos hablando tanto, eh, pensar en qué, eh, en desvelar las, base, las bases de datos con las que estamos trabajando, y antes quizás de eso, pues, eh, entender qué bases de datos estamos produciendo, ¿no? porque justamente qué tipo de datos producimos pues, va a dar el valor o la dirección a qué tipo de inteligencias podamos generar. Ah, y en general pareciera eh, que la mayoría de infraestructura técnica está abocada a producir eh, datos personales, eh, y ahí hay como una cadena, ¿no? Como una cadena entre los datos personales y, y directa relación con el marketing. Es decir, estos datos personales sirven no para mejorarnos la vida, sino para, para seguir reproduciendo un sujeto consumista, ¿no? El otro día lo hablaba con un compañero de tecnopolítica y le preguntaba si es posible, de alguna manera, pues yo para estas cosas no lo sé, pero si es posible rescatar eh, la, las tipologías de datos que estamos produciendo y en qué cantidades y en qué porcentaje es decir, qué porcentaje de data personal estamos produciendo en relación a qué porcentaje de data yo qué sé, de la calidad del agua de algunos sitios eh, creo que eso eh, al hablar de inteligencias artificiales y de cámaras oscuras y de black boxes es un, un gran como también tema ¿no? Que, pues, no solo el algoritmo sino también qué, qué tipo qué tipologías de datos, qué data diversidad podemos tener o a, a, a qué data diversidad podemos aspirar. ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿no? esto de que muchas veces cuando hablamos de uh, sistemas de inteligencia artificial, de redes neuronales, de entrenamiento uh, tendimos a pensar en uh, cajas negras, en ingenieros trabajando o algoritmos o en lenguajes que uh, los que trabajamos del lado de la teoría o de la imagen no conocemos y esto no es así, porque muchas veces... Lo que está operando allí son colecciones de imágenes o son lenguajes, ¿no? como en el caso de la pieza que, que, que, en la que trabajamos, ¿no? en el que pues hay un vocabulario, hay una taxonomía, que no, no hay nada más lingüístico que eso, ¿no? en el que alguien eh, pues, ha elegido una, unas categorías que son las que se usan para describir una imagen. Exactamente, ¿no? sí. Y que lo, lo conversábamos también con Dani en el almuerzo. Eh que claro, detrás de cada eh, de, de estas taxonomías o de la capacidad que tiene esa inteligencia artificial para identificar cosas, hay un montón de trabajo precario humano, ¿no? que es también parte de la idea de lo que hablábamos al principio del determinismo tecnológico. ¿vale? Si nos paramos solo en la pata tecnológica, o, o si entendemos solo lo tecnológico como técnico pues nos estamos obviando toda esta gran cantidad de, de, de en realidad de colaboración humano-máquina que es lo que es lo que realmente está sucediendo o no colabora, es colaboración, sino en términos también de precarización, ¿no?, porque eh, justamente leía el otro día que para entrenar a un auto, a estos coches eh, autónomos, para entrenarlo con una hora de vídeo hacen falta 800 horas de trabajadores, de etiquetadores, es decir, de gente que está eh, analizando, interpretando esas imágenes y dándoles contexto, porque las inteligencias artificiales son buenas en descubrir también patrones, pero lo que más cuesta es justamente entender en, en el contexto en el que están ahí. Hay, hay un ejemplo que pone Catherine Hayes que me parece muy claro y, que es, y simple, ¿no? Eh, muchas inteligencias artificiales eh, tienen, tienen problemas en reconocer los barcos cuando están fuera del agua. Cuando ya no están en el mar es como que no lo, es, se vuelve más difícil. ¿no? Entonces ahí se hace clara en qué medida y esto es una cosa que está Tony por ahí. Estamos trabajando mucho con, con Tony Navarro en esta idea de que uh, también estaría bien darle un giro a esta, a esta concepción de la inteligencia artificial que lo hablamos también con ustedes. Sacar la idea de que es inteligente, pues empezar a pensar en otros términos que son más mundanos, son mecanismos eh, de, cognitivos y se trata de la, que la cognición existe a diferentes escalas ¿no? y existe eh, en diferentes modalidades y quizás podemos pensar la inteligencia artificial de un modo uh, más cooperativo entre esa distribución cognitiva que existe entre los humanos, las máquinas qué potencial diferencial tenemos nosotras, que se puede combinar bien con otras cosas que como humanos quizás nos cueste más y puede hacerlo mejor una máquina, ¿no? Todo este tipo de cosas. Sí, sí, cuestionar tanto la parte de inteligencia como también la supuesta artificialidad, ¿no? eh, como, como esto que venías diciendo sobre la cantidad de esfuerzo, de infraestructura que supone eh, entrenar o, eh, para que un solo coche pueda conducir eh, autónomamente, ¿no? y ser conscientes de toda la movilización, eh, tanto laboral, de esfuerzo humano, que hay detrás. ¿no? Sí. Um... Yo, igual bueno, medio retrocedo un poco, pero igual recogería algo también de lo que decías antes de cuerpo de datos y cuerpo somático, ¿no? Porque también me parece interesante a veces como las propias tecnologías, en cierta manera, eh, te dan también una imagen de su funcionamiento, ¿no? O sea, pueden parecer como transparentes, digamos, ¿no? parecen como el cristal a través del que miramos, pero de hecho es bastante rápido, digamos, volverle ese cristal un poco opaco para darte cuenta de que hay ahí ese cristal. Y entonces igual es una cosa así como más de detalle, pero realmente realizando el vídeo, las los imágenes de origen son súper súper diversas. Entonces, es, evidentemente está mediada a través de la fotografía, pero viene de cuerpos concretos fotografiados. Y claro, al pasarlas por esta red, nos las está uniformizando. ¿no? Digamos, entonces podemos tener una heterogeneidad que se está convirtiendo en una homogeneidad. Entonces igual ahí también hay como una especie de figuración de esto, del cuerpo somático o del cuerpo de datos, que ya sé que el cuerpo de datos es más abstracto que esto, estamos hablando aquí de un, una imagen al final, pero igual esto también es como interesante, incluso hasta para esto de utilizar las tecnologías un poco como contrapelo, ¿no? digamos, aquello de, de verlas un poco en sí. Y también con lo que estabais diciendo antes, ¿no? esta idea igual un poco que lo decías también con lo de Flusser, de, bueno, un poco como de, de las imágenes técnicas, un poco como un tamiz, ¿no? Por la que pasan determinadas cosas, ¿no? Le tiramos un poco como de todo, pero solo dejará pasar unas cosas y por tanto le dará forma a lo que deja pasar, ¿no? Y un poco eso es eso, ¿no? Entender un poco también cómo funciona su mecanismo y un poco por eso también nos hemos interesado por la categoría persona, ¿no? Porque también... Claro, ya no te está hablando de una botella o un vaso, ¿no? Si como te parece que te está hablando de ti, entonces es algo que te remueve como un poco más, ¿no? Y hemos cogido uno en concreto que tiene un vocabulario muy loco, una red de visión artificial. O sea, por ejemplo, distingue entre... Tiene important person, que ya es gracioso, pero es que tiene very important person, ¿no? Para separar eso. Entonces, es evidentemente muy loco, pero en cualquier caso, ¿no? Ya te... Como es tan loco, digamos, pues te hace evidente y te hace pensar. En, en esto, en este tamiz, y en este tamiz que es de producción humana, evidentemente, como todo, digamos. Entonces, que hay esa operación cognitiva. En este caso, no al nivel este, como de infratrabajo, sino al otro nivel, digamos, sino al nivel desde arriba un poco. Claro. Sí, me acuerdo también que cuando estábamos comentando la pieza... Eh, tú me decías esto, como en realidad las inteligencias artificiales se nutren de, todo, de que todo el rato nosotros le est estemos hablando a todos estos mecanismos extractivos de datos de nosotras mismas. Y un poco la pieza era, pues, inteligencia artificial, háblame de ti, ¿no? Porque... O sea, lo que han puesto en marcha es un mecanismo que ni siquiera está re reconociendo las imágenes, simplemente está enlistando toda la categoría que tienes. Básicamente, pues desnúdate, ¿no? Ponme, pues, muéstrame lo que tienes. Que me gusta también, eh, me gusta mucho ese giro. Y, y respecto a lo que decías de, la, de lo de persona y, la, y de la eh, uniformidad que genera también la, la, la propia percepción más datificada de nuestros cuerpos, eh, como química. Um, sí, es interesante, yo estaba, yo estaba recordando eh, un libro de, de, de, Marcelo, eh, de Marcelo Espósito, eh, que habla del dispositivo de la persona, él y justamente comenta cómo, eh, bueno, hace, hace un recorrido histórico sobre la persona, pero básicamente una de las cosas que pone de manifiesto es que eh, la persona ha sido definida por la antigua Roma, el derecho romano, como aquella que puede poseer cosas. Uh, y las cosas han sido definidas en relación a que pueden ser poseídas por personas. El aboga porque igual pensemos más en términos eh, de, de cuerpo que de persona en, en el ámbito del derecho, porque, bueno, como históricamente, ¿no? Habían cuerpos que eran considerados cosas. Eh, y, y la persona está sumamente ligada a a esa dimensión más del tener que del, del ser. Y una de las cosas que dice respecto a, a todos los mecanismos de personalización que existen, que hoy en día como que esto, todos los dispositivos están cada vez más enfocados en, en generar dispositivos súper personalizados o productos o servicios súper personalizados, uh, y él dice justamente en, en esta intención hay algo paradojal porque al intentar hacer eso cada vez más, sucede como un mecanismo de oposición que lo que genera es más despersonalización, ¿no? Eh, que, que yo creo que en algún punto, ahora lo estaba pensando, igual hay, hay, hay algo de potencial, porque los datos, cuando, o sea, porque los datos que nuestros cuerpos de datos son de alguna manera personales, pero no lo son, son siempre fragmentos, son siempre infra o suprapersonales, porque... Es, es, ¿no? son individuales, son, no, no dicen toda la persona y generalmente están en relación con, con muchos más datos. Entonces, eh, quizás esa parte despersonalizada, o sea, si nos tenemos que sacar un poco encima la noción de persona y empezar a pensar en otros términos, como que incluso lo podemos tomar en sentido, como, digo como una oportunidad, ¿no? para cómo se pueden crear otras formas de cuerpos colectivos, o de comunes, que aquí, no sé, el de CIDIM, Tecnopolítica, la gente del Caminódromo creo que están también trabajando desde ahí. ¿Cómo, ¿Cómo crear quizás desde esta masa de datos, que son personas, pero no personas, pero fragmentos, qué lugar a, a nuevas eh, formas de eh, cuerpos colectivos podríamos generar? A mí esa es una pregunta que, que me entusiasma mucho. Bien, no, eh, también me pregunto, eh, a partir de todas estas cuestiones, eh, porque siempre tenemos la necesidad de escarbar, de visibilizar, ¿no? como tú haces con el tema de, estos, de, de inventar conceptos para poner nombre a esta noción tan eh, volátil ¿no? de los cuerpos de datos, ¿no? que ni tan solo representan a la persona en su individualidad, porque nosotros tenemos la necesidad de visibilizar uh, las formas, de, los modos de ver que tienen las máquinas. Um, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de redes neuronales, tenemos esta, mm, especie, una noción mítica o esta especie de relato que se impone sobre, um, sobre eh, ¿qué papel tienen ¿no? la, la, este, este concepto tan global de la inteligencia artificial en nuestras sociedades de hoy en día? ¿no? ¿Y por qué eh, los que estamos ahí trabajando para eh, escarbar en estos mitos tenemos esta necesidad? ¿no? Sí, eh, creo que una de las primeras cosas que, que, que podemos observar cuando, cuando pensamos en los mitos de la inteligencia artificial Um, pues el primero, el que decíamos, es la misma noción de inteligencia, ¿no? Um, igual no hace falta que las llamemos inteligentes, sino que uh, son uh, dimensiones cognitivas, ¿no? Uh, y otra de, o sea, de una de las cosas también que comentábamos, esto del mito de la objetividad, de que son máquinas que nos están observando, ¿no? Como... La pieza lo pone muy de manifiesto, este observador externo, esa voz impersonal que está ahí narrando una categoría tras otra, um, narrándola desde, desde ese régimen de autoridad que da la máquina de visión autónoma y objetiva sobre el mundo, como si tuviera, uh, creo que ese es ¿no? uno de los primeros mitos es, es esta autoridad que le pueden otorgar a las inteligencias artificiales eh, cierta objetividad de visión maquínica. Y a raíz de esto me parece curioso un dato eh, que al final, bueno, fue en, en Tokio, en uno de los distritos de Tokio, hubo un, unas elecciones en las que se presentó eh, uno de los candidatos, y el único punto de su programa era que iba a ser todo regido por una inteligencia artificial. O sea, no, le, no le fue muy bien, pero, pero ya era significativo que, eso fue en 2018, que, que estemos pensando en... Um, ...todas las gestiones y los problemas humanos... ...bueno, humanos en el sentido amplio, ¿no? Eh, ...pueden ser mejor resueltos por esta especie de... Eh, ...inteligencia despersonalizada... Que en, la, ...en la que no intervienen los, los sentimientos... ...las emociones, las bajezas humanas... Eh, ...y creo que tiene que ver con esto de los mitos sí, sí. que... ¿no? Sí, sí. El otro día leía en una encuesta... De 2020 que ya en la Unión Europea un 60% de las personas ya son favorables a sustituir los políticos por sistemas de inteligencia artificial ¿No? o sea, eh, está calando esta idea ¿no? de la eh, objetividad y de la gobernanza matemática como paradigma ¿no? en fin vale Ir sí, nos gustaría quedarnos un rato más, pero sí. vamos a ir terminando. Y sí, a diversas charlas con cada mitad por diferentes presentaciones, así que un paso a la buena y muchas gracias a Alejandra por participar al día. Muchas gracias.